Cómo yo conocí o cómo me enteré del programa PASE de la UPLA Bueno, en mi escuela, en mi liceo en realidad que se llama Santiago Escuti Orego, Esa es la escuela donde yo estudié Ellos tenían nexo con la Universidad de Playa Anche, con el programa PASE Más o menos del 2015 comencé con el apoyo hasta el 2022 Fue muy bueno este apoyo y fue continuo Que estuvieron junto a mí Preocupados de apoyarme y ayudarme. Bueno, yo estudié la sede de San Felipe, no el lado del paraíso. A veces era complejo, pero siempre estuvieron atentos a mí. Me enviaban mensajes por WhatsApp, a veces también por cámara, por Zoom nos comunicábamos. Incluso también por la plataforma de Meet, también nos comunicamos por ese lugar para compartir, para conversar diferentes temáticas siempre estuvieron atentos en todo el tiempo durante mi estudio nunca estuve sola incluso a veces tuve imprevistos, enfermedad u otras cosas y de igual manera estaban atentos, fue muy bueno siempre estuvieron atentas a mí a veces tenía que realizar ensayos o informes diferentes cosas para la universidad y, y tenía que hacer bastante entonces como saben eh, esto informe hay que hacerlo en español. Yo soy una persona sorda con culturas sordas de nacimiento. La lengua de señas y el español no es igual. Por ende, ellos me ayudaban a convertir las palabras eh, a una gramática correcta del español y poder hacerlo en el orden gramatical correcto. Fue importante el apoyo, yo sentí el apoyo, sentí mucha ayuda, que siempre estuvieron atentas. Incluso a veces con el tema del tiempo era complejo porque tenían que brindarle apoyo a otras personas. Entonces yo les pedía ayuda y siempre estaban atentos en la noche, en la mañana, en la tarde, en cualquier horario me apoyaron. Así que fue bueno, yo nunca me sentí sola, la verdad. Yo pude avanzar muy bien con el apoyo que ellos me dieron con el tema de la gramática en español. También otro tema fue que a veces yo estaba cansada, estaba muy nerviosa, estaba muy estresada... Y las educadoras diferenciales o las psicólogas me ayudaron a mantener la calma, a poder bajar mi nivel de estrés. Fue muy bueno en la realidad el apoyo que me dieron. Si sienten que falta algo, eh, conozcan el programa PASE, ánimo, vayan a la Universidad de Playa Ancha, porque ahí es muy bueno todos los beneficios que van a recibir. Si les falta algo, nunca van a estar solos, les van a entregar toda la orientación que necesitan Así que aprovechen de conocer. Y el tema de la inclusión en la universidad también es muy bueno. A veces nosotros no sabemos. Pero la Universidad de Playa Ancha da diferentes ayudas y nosotros no nos enteramos. Entonces tenemos que ir y conocer la Universidad de Playa Ancha, que está en Valparaíso o la sede de San Felipe, y nos daremos cuenta de todos los apoyos que nos dan para seguir adelante. Yo soy una persona sorda y pude acceder. Pude ya tener mi título profesional y fue todo muy rápido. Así que aprovechen las ayudas que da el programa Pase. ¿Bien? ¡Ánimo! ¡Cuídense mucho! ¡Chao!